¿Qué podemos comer para fortalecer nuestro sistema inmunológico? Comer verduras y frutas de muchos colores nos da nutrientes que fortalecen el cuerpo. Por lo tanto, al comer el arco iris, por así decirlo, es una buena manera de estar más saludable. Los tomates, las zanahorias, el brócoli, la lechuga, el repollo y muchas otras verduras le dan a nuestro cuerpo componentes importantes básicos para nuestro sistema inmunológico. Las frutas como las naranjas, las manzanas, las toronjas y las cerezas proporcionan una nutrición saludable. Podemos beber agua con limón o té de hierbas con miel. Debemos evitar los refrescos gaseosos, las hamburguesas y otras comidas chatarras como las papas fritas y otros alimentos empaquetados que causan obesidad y diabetes.